Muy pronto, tú olvidarás a aquella persona y volverás a darlo todo, volverás a amar como si nunca te hubiesen fallado. Sin embargo, ese alguien que no te supo valorar te recordará cada vez que alguien le falle y en aquel momento recién comprenderá lo que en realidad perdió. Sé que hay personas en tu vida a las cuales le has dado todo tu amor y esa persona solo te ha dado migajas de cariño. Quizá hay en tu vida una persona a la cual has brindado toda tu confianza y a cambio recibir recibido ingratitud. Quizá hay alguien a quien tú le has creado un espacio y un tiempo en tu vida, pero por más que has tratado de crear una buena relación, solo ha sido una bendita pérdida de tiempo nada más.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 Sé que se siente feo cuando has defendido a alguien a capa y espada, pero solo al final te pudiste dar cuenta que esa persona en realidad solo era peor de lo que la gente decía. Pero no importa, ahora puedes superar ese mal rato y continuar porque tú en realidad mereces a alguien que te cuide el corazón, no que te lo lastime, mereces respeto, no desconsideración. Puedes permitirte perderlo todo en la vida por amor a alguien, pero menos la dignidad y la dignidad no consiste en tener honores, consiste en merecerlos. Existe un cierto límite entre luchar por alguien, si no te valora no te rebajes, si no te valora es mejor decir adiós. Existe una delgadita línea entre perder el orgullo y perder la dignidad y el orgullo lo pierdes cuando no quieres perder a la persona que amas, pero la dignidad la pierdes cuando decides dejar de quererte a ti mismo por querer a quien ni siquiera te quiere un poquito, a quien no te valora ni te merece. Cuando una persona te quiere realmente en su vida, deja de lado, deja a un lado su mundo y hace cualquier cosa por verte feliz, no hay miedos, no hay excusas, no hay distancias, no hay problemas, no hay nada. No existen motivos ni mucho menos razones para dudarlo, ni un solo segundo. Su pensamiento siempre será, no existe otra persona mejor como tú en este mundo. Ni siquiera tendrá tiempo para pensar en aquellas cosas negativas. Su pensamiento siempre estará enfocado en amarte, en respetarte, en valorarte. Mientras se marcha de tu vida, quien no te valora? Mientras llega aquella persona indicada, dedícate a sentirte bien contigo mismo porque esa será la única persona que va a estar contigo el resto de tu vida.